No se cansan de mentir, pero lo que da risa es los seguidores que se lo creen, pobrecitos. De verdad, pobrecitos. Bueno, usted con su frustración y su odio, porque en verdad tiene el cuerpo lleno de odio. Nosotros seguimos con el amor al pueblo, seguimos entrenando, seguimos celebrando la vida en entrenando como debe ser. Dios lo bendiga y hasta la victoria siempre seguimos en batalla